Y loco. ¿Todo bien? Hoy por fin vamos a entender lo que son los gusups, y cómo usarlos en Sunny Builder. Aunque primero, te recomiendo que veas mis increíbles tutoriales sobre el tema. Todo este canal está lleno de cosas geniales que probablemente te los hayas estado perdiendo y que harán subir tu nivel como codificador, te dejo los enlaces en la descripción. No puedo seguirte ayudando si no te suscribes, activas la campana y le das me gusta a este video. Me parto los huesos compartiendo mis conocimientos contigo, así que déjame un comentario, apóyame en Youtube y comparte este video en todas tus redes sociales. Los BossUps, son funciones sin parámetros para elementos, que se crean como bloques de código para evitar tener que repetir siempre el mismo fragmento. Por ejemplo, si deseas mostrar un cuadro de información con el mismo contenido en varios lugares del mapa, puedes usar el comando GOSUB para redirigir la lectura del script a otro lugar y hacerla retornar cuando lo desees, es decir, redirigirla nuevamente al lugar de donde salió. También tiene la posibilidad de trabajar con hasta 8 niveles de anidamientos. Lo que significa que puedes colocar un GOSUB dentro de otro GOSUB hasta llegar a la octava capa. También es sumamente necesario que coloquen el comando return para hacer los retornos, en cualquier parte del código. Si no sigues esta única regla, tu guión congelará el juego, y nada más. Con eso sería todo, si te gustó el vídeo, dale like y si no te gustó el vídeo, dale like, chao. En el próximo vídeo métodos para bloquear scripts.